Es importante tener en cuenta desde dónde hablamos y cómo hablamos del mundo. ¿no? Estamos hablando desde, desde Europa y además desde una parte de Europa muy secularizada. En cierto modo, Cataluña, Barcelona en especial, ¿no? Tiene unas cifras de secularización o de a desvinculación, desafección respecto al hecho religioso, muy alto. Y a veces desde esa posición nos parece que todo el mundo sigue este mismo proceso, ¿no? o incluso algunos sociólogos, politólogos, filósofos de décadas atrás decían que es que realmente el mundo se secularizaba y que era una, una, una tendencia imparable. ¿Qué nos dice el mundo contemporáneo? que esto no es así, es decir, que la narrativa no es lineal, que no es que de ser muy religiosos a antaño, tradicionales, religiosos, pasemos a ser sociedades secularizadas, ateas, sino que es mucho más diverso y mucho más uh, difícil de, de, de explicar en una sola frase. ¿no? Uh, yo diría que, o me quedaría con la frase de Peter Berger que dice, el mundo no sea, o aquello característico de la actual modernidad, no es la secularización, sino el pluralismo. Es decir, lo que nos encontramos es un mundo cada vez más plural, donde conviven formas uh, religiosas diferentes, pero además formas de creer muy diferentes dentro de las mismas confesiones religiosas. ¿no? Uno puede ser católico, musulmán, budista, y serlo en una forma totalmente distinta. ¿no? Y esto yo creo que es relevante cuando hacemos una mirada al mundo contemporáneo, saber que si miramos el mundo en global, el mundo sigue siendo muy religioso y además de una forma muy plural. Yo creo que es importante pensar en la religión como teniendo en cuenta que ha habido una crisis de, de la institución religiosa, y una crisis de la institución religiosa que no solo sucede en el mundo religioso, también, por ejemplo, en el mundo sindical, los grandes sindicatos pierden peso, en el mundo de los partidos políticos, los grandes, es decir, nos encontramos en una sociedad contemporánea donde las grandes instituciones, como mecanismos capaces de organizar mucha gente, regularlas, organizarles la vida, pierden peso, y en las religiones tradicionales también pierden peso en este sentido. Esto no es incompatible, con una búsqueda de la trascendencia, una búsqueda del sentido, de la espiritualidad, y ahí sí que hay una demanda creciente y una oferta creciente. Es decir, en cierto modo, aunque veamos que hay una crisis de las instituciones religiosas, es decir, y hablando claro, aunque vayas a misa un domingo y veas que la mitad de la iglesia está vacía, no quiere decir que la gente de golpe se vuelva toda atea sino que emergen nuevos, lo que algunos sociólogos llaman proveedores de sentido, proveedores de experiencias espirituales, que permiten al individuo esta búsqueda de lo trascendente, esta búsqueda de, había un filósofo que le decía Rudolf Otto, que decía la experiencia del sagrado es la experiencia de, de lo terrible y lo fascinante a la vez, ¿no? y es esta búsqueda a través de, de experiencias espirituales, quien dice meditación, dice experiencias con ayahuasca, rituales de no sé qué, rituales de. es la necesidad de sentir o de buscar un poco más adentro, ¿no? Y, y esto sigue vigente y lo vemos, ¿no? Es difícil responder porque yo diría que si hay un campo en el que los sociólogos y sociólogas hemos tenido que replantearnos las visiones es el campo de la sociología de la religión. Es decir, lo que estaba escrito en los años 90, principios del siglo XX, ya casi no funciona porque la realidad cambia muy rápido y nos es mucho, muy difícil captar realmente las tendencias. ¿no? Pero un poco a grosso modo vemos distintos perfiles. Lo que vemos claramente es que hay una heterogeneidad y que esta heterogeneidad, esta pluralidad va a persistir pluralidad en las confesiones, es decir, cada vez más existen confesiones diferentes en un mismo territorio, como pluralidad en las formas de vivir. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, a nivel europeo, vemos un crecimiento de las minorías religiosas, del islam, pero por ejemplo también del budismo, del sijismo, del cristianismo evangélico en los lugares que nos... Vemos también una reubicación del catolicismo tradicional por un lado, tanto por el lado más ortodoxo tradicionalista, nuevas voces muy conservadoras, muy devocionales, que ganan peso en Europa en contextos muy secularizados, pero también un catolicismo más activista, más social, que también continúa teniendo mucho peso, aunque haya secularización. ¿no? Y vemos cómo el catolicismo se reposiciona a las minorías también y luego todo este mercado espiritual, que a veces no es incompatible. Es decir, y esto también es importante pensar que hasta ahora hemos pensado en la cuestión religiosa como una cuestión de 0-1, de, de soy o no soy, es decir, o soy católica, o soy budista, o soy judía, o, soy, uh, o hago experiencias espirituales. Cada vez más encontramos gente que se identifica como católica, pero luego se va a una meditación budista, o que se identifica como uh, ateo, pero luego participa en un ritual de ayahuasca profundamente. Uh, espiritual, o, es decir, esta, esta capacidad para, para de metamorfosis de lo religioso que ya no aparece solo como soy o no soy, sino mucho más lo que en género se llama la, el, el, lo queer, lo, la capacidad de, de desmontar estas categorías clásicas que nos encontramos en la actualidad y vamos a ver hacia dónde va, porque estamos aún en un momento que no tenemos suficientemente uh, datos, investigaciones para, para hacer conclusiones... Uh, relevantes. ¿no? Claro, vivimos en comunidades más diversas y en comunidades, además, donde se ha agudizado la diferencia entre aquellos que son cada vez más tolerantes o abiertos a esta diversidad. Por ejemplo, hoy miraba cifras del barómetro de la religiosidad en Cataluña y los jóvenes se muestran muy abiertos a la diversidad y mucho más que generaciones anteriores, ¿no? Es decir, aceptan mucho mejor que haya que se abra un centro de culto islámico judío cerca de su casa que los mayores son mucho más reflexivos en este sentido. Pero a la vez que hay esta apertura de gente joven, también hay un crecimiento de la extrema derecha y un crecimiento de los radicalismos a populistas de, de derecha que utilizan las religiones como arma de lucha para crear confrontación social. ¿Qué es necesario en este contexto? Yo creo que no puedo dar recetas claras ¿no? como, como socióloga, pero sí que si hay algo que a mí me parece esencial es aprender a vivir con la incomodidad. Es decir, tenemos que aprender todos a, a, a asumir que a veces estaremos incómodos con el otro, a veces no nos sentiremos ah, profundamente ah, conectados con el otro, pero que no pasa nada, que esto es la democracia y esto es la pluralidad, es decir, ah, tenemos que aprender en cierto modo a conocer al otro y asumir esta incomodidad que nos, que nos provoca el desconocimiento, la... la y, y asumir que esta incomodidad es buena y es buena para crear sociedades diferentes, para, para poder uh, crear nuevos futuros que sea, donde sea posible la convivencia. ¿no? Yo creo que esta es la enseñanza principal. ¿eh? Aprender a que no hace falta que todos seamos muy amigos, hace falta que aprendamos a que vivir con lo diferente nos puede generar una cierta incomodidad, pero que esta incomodidad es buena y que no pasa nada. Realmente sí que cuesta. Yo me acuerdo, hace ya unos años hicimos una investigación sobre nuevos centros de espiritualidad, yoga, meditación y jóvenes. ¿Qué nos encontrábamos? Que había muy pocos jóvenes. Es decir, había jóvenes en algunas actividades concretas, puntuales, pero no era, la mayoría eran mujeres de una cierta edad. ¿no? Y ahora, ¿Dónde están los jóvenes? Es que no les interesa esto, es que no quieren y luego profundizamos un poco más ya con entrevistas, encuestas y nos damos cuenta nos dimos cuenta que claro, entre los jóvenes primero hay una dif diferenciación importante entre, entre jóvenes niños, es decir, los que aún viven en casa, los padres, hasta los 21, y los que ya van un poco mayores, ¿no? los que se empiezan a buscar trabajo, viajan, y ahí son dos momentos de la vida distintos. En este segundo momento sí que vemos muchas veces una búsqueda de, de quién soy yo, uh, qué quiero en esta vida, cómo me... Uh, me enfrento en esta vida, pero muchas veces también hay un aplazamiento de lo religioso. No sé, sé que hay algo, pero ahora no me lo pregunto, no lo necesito aún, ¿no? es como lo aplazo para más adelante. No es que sean, hay un, por ejemplo, en, la, en, en Cataluña los datos nos, nos indican que hay a, casi el mismo nivel de ateos que de agnósticos, 24-24, es que es bastante. ¿eh? A, pero claro, lo curioso es que los agnósticos han crecido mucho, nosotros preveíamos que crecería mucho el ateísmo, pero los agnósticos también crecen crece muchísimo, ¿no? y ahí, ahí es un poco esta, esta dificultad de, de prever, yo creo que si tenemos que definir los jóvenes de alguna manera es heterogeneidad, trayectorias muy distintas y, y esta capacidad para, para, para conjugar elementos provenientes de tradiciones distintas, ¿no? esta capacidad para jugar con un mercado entre comillas religioso que va, se va expandiendo.